Desde 2001 Wikipedia ha cambiado la forma en que se comparte el conocimiento. El conocimiento ya no lo define un grupo de expertos. El conocimiento lo construimos ahora entre todos. Tenemos espacios para contenidos locales de nuestro país o región, de los temas que nos interesan, ciencias, deportes, música, televisión y mucho más. Hoy el conocimiento está al alcance de todos, pero debemos aprender a usarlo como corresponde. A construir el conocimiento con información real y relevante. A compartir y difundir esa información. A cuidar el trabajo de los otros. Así podremos tener una mejor Wikipedia cada día.